Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de análisis del lenguaje corporal Neurofans. Soy César Ceballos, mentor en Neuro, Lenguaje y Comunicación No Verbal, y en este episodio analizaremos el lenguaje corporal de la pareja formada por Luisana Lopilato y Michael Bublé, quienes se han hecho virales por un video que compartieron en las redes sociales, y por ahí hay algo medio raro. Luisana, Lopilato y Michael Buble compartieron un video en redes sociales que al poco tiempo se hizo viral porque su neuro lenguaje llamó mucho la atención de su público, el cual percibió algún tipo de grado de violencia doméstica. El video en cuestión es el siguiente. Hola, hola. chicos, hola chicos, Ay, perdón, hola chicos, yo soy Miguel Burojoja. En mi muy muy linda amiga y esposa Luisana Lopilato. Hello everybody, I'm Luisana Lopilato and I'm with Mike Bublé. En los primeros cuatro segundos se comienza a presentar Michael Bublé en un en vivo, pero por falta de comunicación segundos después Luisana Lopilato también comienza a presentarse, interrumpiendo así a Miguel Burbuja. Esto provoca que Michael le dé un codazo y después un jalón a Luisana Lopilato. Esto parecería un jugueteo de pareja, sin embargo, por los demás signos no verbales y atendiendo a, a los principios para decodificar el neurolenguaje, en donde tenemos que tomar en cuenta los demás signos no verbales. Recuerden que un solo gesto no tiene un significado específico, por ejemplo, el codazo por sí solo, puede ser un acto reflejo de la invasión a su espacio personal, un jugueteo de pareja o un acto de agresión. Lo que le da el significado son los otros signos no verbales que acompañan y se sincronizan en un mismo sentido, con lo que el gesto que llama la atención y da un significado. La interrupción de lo pilato Provoca la agresividad de Bublé, si observamos hay un gesto de desagrado, observa que se levanta el labio superior y hay actividad en la base de la nariz, para después soltarle un codazo de forma agresiva, violenta, con intención de lastimar, como se puede apreciar, cuando desplaza unos centímetros el brazo del opilato. Acto seguido la sonrisa se borra para voltear a ver qué sucede y retirarse de la fuente de agresión. En este momento Bublé parece dar conciencia y estar sintiéndose observado y con una sonrisa social parece atraer amistosamente hacia él su pareja, pero en realidad esconde una agresión más. Choca con violencia y con intención su hombro contra el de Luisana. Como una segunda agresión, la violencia del impacto se puede apreciar porque el cabello de Lopilato se mueve bruscamente. En una tercera agresión, Michael toma fuertemente del antebrazo de su pareja para atraerla a su espacio personal y con su otra mano rodearla del cuello con el mismo fin. Hay tensión en el rostro de Bublé y el rostro de Luisana, refleja una sonrisa tímido pero tímida, pero con la mirada hacia abajo, avergonzada por el oso que acaba de hacer de su pareja y por estar en una pose en contra de su voluntad. El cuerpo refleja esto, la posición cerrada de la actriz, así como la postura de la cabeza, alejándose lo más posible de Bublé. Mientras que la sigue sometiendo a esta incómoda posición, Bublé apunta con el dedo. Este es otro acto hostil, amenazante y característico de las personas dominantes. El gesto lo mantiene por largos 7 segundos. Después de los primeros angustiosos 20 segundos, la pareja se va relajando aunque se sigue percibiendo un ambiente tenso por lo sucedido al principio y del cual se va relajando conforme pasa el tiempo. Por su parte, en su mensaje de agradecimiento y aclaratorio, lo Pilato dice... Gracias por preocuparse. Es muy importante que estemos atentos a estas cuestiones que se mencionaron. Que por suerte yo no sufro. Cuando ella afirma que no sufre esta situación, al final de la oración asiente con la cabeza y contradiciendo con lo que acaba de decir revelando así el mensaje oculto que inconscientemente quiere comunicar. Hace una microexpresión de repugnancia cuando dice que hay que estar atentos. Me puso muy contenta ver el, el nivel de concientización que tienen mis seguidores. Nuevamente su cuerpo contradice tan fuerte lo que dice que niega con la cabeza cuando afirma estar muy contenta. Además el rostro de ella no comunica la alegría que dice tener cuando lo coherente es que dé signos no verbales de alegría en congruencia con lo que está hablando golpea la mesa cuando habla del amor que les tienen todo el amor que me tienen y que nos tienen y vuelve a contradecirse cuando manifiesta pero este no es mi caso bueno que no es nuestro caso de forma verbal pero afirmando con su cabeza. En este video, Michael Bublé solo está mirando, pero forma una barrera con su brazo, interponiéndolo entre él y Luisana. Lo coherente sería que le tomara cariñosamente la espalda de manera suave para comunicar su respaldo, o bien colocando su mano en su espalda baja para comunicarle protección. El golpe en la mesa también hace una contradicción, hostilidad, con lo que dice amor. Conclusiones. El neuro lenguaje de Michael Bublé refleja que es un hombre muy dominante y que le gusta tener el control sobre las personas cercanas a él. No le gusta que lo interrumpan, o en contrario, parece que tiene dificultades en el manejo de la ira y un solo video no es concluyente para determinar si Luisana padece de violencia doméstica o no. Puede haber algo más de fondo. Haber pasado un mal día y en ese momento estar molestos, algo que pasó, puede ser, habrá que ver más videos. Por su parte, el neurolenguaje de Luisana parece que ella piensa que sí sufre algún tipo de violencia doméstica y que no está contenta con esta situación. Se aclara que esto no necesariamente indica que Bublé es un golpeador o que recurre a la violencia física. Hay muchas formas de ejercer la violencia, que puede ser la indiferencia con la pareja, la violencia psicológica, la agresión sexual, la presión económica, entre otras. Por eso aquí nuestro Neurotip. En cualquier relación, ya sea sentimental o laboral, te podrás encontrar algunas advertencias o señales de que una persona puede ser muy dominante o controladora, o incluso violenta. No pases por alto estas señales que aunque sean muy breves o con muy poco tiempo pueden revelar la verdadera personalidad e intenciones de las personas. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete a este canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Si quieres llevar un nivel más alto consulta el diccionario de NeuroLenguaje en mi nuevo canal. Deja en los comentarios si identificaste algunos otros signos no verbales Dime qué opinas del Neurotip o de las conclusiones. Sugiéreme algún video en específico que te gustaría que analizáramos, ya sea aquí o en mis otras redes sociales. Sígueme en Instagram, Twitter, Facebook o hasta en TikTok si tú quieres. Yo soy César Ceballos, te mando un abrazo y espero que uses tus superpoderes en NeuroLenguaje para el bien. Y una cosa más, recuerda que el cuerpo no miente, muchas veces en pocos segundos las personas revelan cómo será el futuro de la relación, veamos estos reprobables actos. de nada, brother. ¿Eh? Y ya no me falta respeto. No, no te falta en ningún falte. momento. Porque soy un ser humano y cometo errores y porque también soy hijo de Dios.